De recomendación de lectura Rosemary Tapia De Siembra de Lectores El secreto de la casa del río De Sara Lark Sara Lark es el Seudónimo de una exitosa Autora alemana Que reside en Almería Durante muchos años Trabajó como guía turística Gracias a lo cual Descubrió Su amor por Nueva Zelanda cuyos paisajes asombrosos han ejercido desde siempre una atracción mágica en ella. Ha escrito diversas sagas como la trilogía de la nube blanca, la trilogía del caudio, la trilogía de fuego, que ha vendido millones de ejemplares solo en lengua española. Su última novela, Bajo los cielos lejanos y el año de los destinos, ha recibido también el favor del público. El secreto de la casa del río viena en la actualidad a causa de una inesperada enfermedad. Su prima más querida, Leonor, devela un secreto familiar oculto por su madre. La abuela materna de Leonor, una niña adoptada por la que ni ella ni su madre están biológicamente vinculadas. Y a la que hasta entonces han considerado su familia. En busca de sus orígenes, Eleonor viaja a Dalmacia, donde descubrirá que años atrás su bisabuelo, Franz Sosim, desapareció en medio de la noche, probablemente rumbo a Nueva Zelanda. Siguiendo sus rastros, descubrirá una trajina y emocionante historia de amor y desamor, un relato apasionante, envolvente, sobre cómo el pasado puede irrumpir con fuerza y cambiar el presente para siempre. Solo descubriendo el pasado de su familia, podrá el Eleonor encontrarse a sí mismo. Esta es la recomendación de Rosmarita. El secreto de la Casa del Río de Sarada. Gracias.